Y entre todo eso también aparece el PAN como protagonista eh, y todos sus derivados que tienen el PAN, eh, porque el PAN el pan de nuestro, de nuestra mesa, el nuestro PAN de cada día, está con nosotros Pablo Alberto, que es presidente del Centro Industriales de Panaderos de Tucumán, queremos que nos cuente un poco lo que ellos están padeciendo también. Pablo, ¿cómo te va? Buen día, gracias por atendernos. Hola, qué tal, buen día, ¿cómo está usted? Y buen día a su audiencia. Gracias, Pablo Albertus, eh, por estar con nosotros. Bueno, la situación eh, es más o menos la que veníamos charlando en todos estos meses, eh, el, el aumento de otros derivados que también hace que ustedes tengan que subir el PAM. Sí, nosotros lamentablemente venimos siendo castigados desde, desde hace ya un par de años atrás, que si bien se podía hacer cierto, cierta absorción de costos y ciertos sufrimientos postergados o revisiones cada tres meses que eran temas paritarios, que eran lo que realmente influenciaban en lo que es el costo operativo de una panería, pero bueno, cuando se va a el del tiempo, con la inflación creciente que venimos teniendo, que no es problema de la gente, ni es problema nuestro, o sea, hay gente que tiene que terminar de hacer y ver cómo podemos salir de esta situación. Eh, aumentos en materias primas. Como darte una idea, hoy vos para comprar una bolsa de azúcar de 50 kilos necesitas 12 mil pesos y hasta hace tres meses atrás salía 8 mil pesos. Mm. Es un aumento fuerte de un 30%, 40%. Lo que son grasas y margarina, tenés, todas las semanas tenés de entre un 3 y un 5%, mm. acumulados de lo que va del del año, mm. prácticamente un 28%, un 25%. Lo mismo son con todos los subproductos que usamos de, de, de insumo. Eh, nosotros somos grandes consumidores de papelería, de, cal, de cartonería, uh -huh. de plásticos, y tenés aumento entre un 7 y un 10% todos los meses también. Inclusive hay veces que eso decir, che, aumentó un 5, bueno, un 5, bueno, lo observan, la pues ya que te digan, te aumentó un 10 paquete de dura, dale 500 pesos. No, no lo hacemos acá en, en, en, en el manantial, ¿me entendés? O sea, uh -huh. no es que sea algo que venga con 1.200 kilómetros de flete. Pero el, la elevadura que vale acá 500 pesos, en Capital Federal también vale 500 pesos. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, claro. eh, en las puertas de una paritaria nacional, que el lunes lo vamos a estar definiendo, que no creería que cerramos el lunes, seguramente vamos a tener que estar hasta el martes, miércoles, en Buenos Aires, eh, para poder acordar un sueldo digno de los empleos de panadería y que sea un sueldo que sea pagable y que sustente la panadería. Por eso que también son estos incrementos de precio hoy por hoy el precio de referencia solamente se ha tomado un 5% del valor del PAN, o sea el menor importe, el menor, el menor porcentaje en, en aumento de precio. sí y un, entre un 10 y un 12% en todo lo que son materias prima de galleterías, de lo que son especialidades... Eh, masas finas, tortas, postres tabuchería, café Pablo. el café viene teniendo un incremento de valor, de valor blue también Pablo. y Pablo con lo que me comentás, ¿no? con los aumentos de todos los derivados para poder hacer pan, hacer facturas, hacer... digo eh, ustedes todavía todavía están por eh, están por debajo del precio digo mira, nosotros con este aumento más o menos estamos teniendo una manera sustentable y ¿sí? claro. vos tenés que tener eh, para pagar los todo lo que son sueldos, tenés que tener para pagar los insumos, la tarifa eléctrica se ha convertido en, en el gran problema que tienen las panaderías. Mm. hoy una panadería media chica gasta en promedio de 320 y 180 mil pesos de luz, son tarifas impagables eh, y lamentablemente no queda otra que tener que hacer un corregimiento de precio con la situación dada. Mm -hmm. Claro, claro. Bueno, eh, estamos hablando entonces de un pan El kilo de pan, ¿a cuánto quedaría? Con, con, para que ustedes tengan idea Estamos hablando siempre por ahí de un centro Como San Miguel de Tucumán A diferencia por ahí de irnos un poquito más lejos de los centros Pero más o menos, ¿en cuánto quedaría? Mira, el rango sugerido es de, entre 500 y 540 pesos En ¿no? esto, uh -huh. ¿me entendés? Sí, sí, sí, sí Si vas a tener un pan un poco más barato De 480, 470, seguramente lo vas a tener Porque por ahí hay zonas que no podés tener la misma la misma rentabilidad, sí. como también hay zonas en el microcentro donde vos tenés alquileres que son mucho más caros, los expuestos son mucho más caros, perfecto, perfecto. las cargas tributarias hacen que el PAN esté grabado con un 38% por 40% de la facturación de la panadería, entonces es como que a eso también hay que sumarle, ¿me entiendes? Entonces uh -huh. es compleja, muy compleja la situación, las rentas han caído casi un 28% de lo que es este de marzo a marzo del año pasado es preocupante. Uh -huh. Es muy preocupante el cierre de panadería. Se está haciendo sentir en la provincia eh, lo peor que vos sos uh -huh. una panadería y la, y estás trabajando puerta cerrada, donde no tributas uh -huh. nada y donde tenés otro costo. Claro, claro. Esa, esa es la discusión eterna que siempre tenemos cuando hablamos con vos: esto que significa estar en blanco, hacer todo bien, todo lo correcto. Son los que más sufren los aumentos, son los que más tienen que hacerse cargo de todo. Eh, y después tenés el, el, lo que se labura en clandestino, ¿no? que no, no sabes de dónde proviene, se manejan de otra manera y bueno, ellos tienen otros precios. Ahora a veces tienen el mismo precio sí. que ustedes, ahora tienen el mismo precio que, que el Centro de Industrial de Panadero de Tucumán muchas veces, pero no no pagan nada. Sí, nosotros, por eso eh, ahora los suplementos precios son con el comunicado del Centro de, pan, de Panadero sí. y aparte hay una lista de precios sugerida en el cual este nosotros vamos a tener eh, los precios a disposición de la gente para que lo vea con un precio de, de despacho y con un precio de reventa, ¿entendés? Uh -huh. okay. para okay. que también más o menos se vea que lo que puede vender al almacenero, el quiero que está comprándose, uh -huh. esos colegas que por ahí no tienen la, la, la, la capacidad... No te digo mental, porque todos somos inteligentes, pero la capacidad de hacer un costo como corresponde coherente, le damos la posibilidad para que tengan otro valor de referencia que es un poco más barato, así sepan también dónde están parados porque muchas veces vos vendés productos que está perdiendo plata. Sí, tal cual, tal cual, tal cual, porque, bueno, tenés diferentes uvas y me parece que ustedes tienen que absorberla y ahí es donde aparece el precio final de los productos, ¿no? Eh, esta es una realidad, Pablo, esta, no, no, no, hay, no, no hay otra, eh, esta es la realidad, el aumento del pan, entonces ya se hizo nosotros, efectivo, ¿no? Ya está efectivo este... Nosotros, sí, a partir de los primeros días okay. de este mes, nosotros... Hemos acompañado siempre y acompañamos siempre a la gente Tratamos de que lo, los incrementos sean los menores posibles en lo que es PAN Porque somos termómetro social Nosotros ah. acompañamos siempre en todas las acciones que haya Pública, privada y con el gobierno De trabajar juntos, mancomunadamente En, en la parte eh, capacitaciones de gente En la parte del costo, del precio mm. Somos muy solidarios y trabajamos en consecuencia con eso Con, con el gobierno de la provincia, con los municipios pero bueno, hay momentos donde nosotros tenemos que, que tener una sustentabilidad para nuestra panadería. O sea, si yo no, no aumento el precio, o cierro, o despido mm. gente. Y lo que menos quiero es cerrar, y menos que menos me despido gente. Mm. Entonces esa es la lucha hoy que tenemos, que espero que la gente nos entienda, que no es no es para ganar más, sino que es para mantener nuestras nuestra panaderías. eso, yo vivo de mi panadería, no tengo mm. otro ingreso. Uh -huh. Presidente del Centro de Industriales Panaderos, Pablo Albertus, eh, te mandamos un abrazo grande, gracias por atendernos. ¿Dónde queda la panadería, Pablo, la tuya? Yo tengo mi fábrica en la calle Pelegrín, el 300. Sí. La fábrica, y La fábrica paterna la tenemos en Yotahuén. Y ahí hay una sucursal ahí que tenemos. Perfecto. Entre mi hermano y yo y ya somos cuatro generaciones de panaderos. Qué bueno, así Aquí te... todo el tema creemos que sabemos y la relación con los formadores de presos siempre ha sido excelente, tengo grandes colegas, grandes panaderos que admiro, que son personas que han innovado las panaderías, tu nombre Carlos López, Antonio Vileco, eh, gente que, que son laburantes y que están en la este cuadra y que tienen su hijo que son panaderos, cuando nosotros aquí en nuestro secretario que su papá fue un gran panadero también y su abuelo, ya o sea, hay una congregación de panaderos que eh, somos responsables y, y, y somos eh, solidarios con la gente también porque el pan tiene que llegar a todos, a todos, a todos, los, pan, a todos los argentinos, ya. Tal cual. No, no nos puede faltar, consumimos 74 kilos per cápita por año en la mesa, si vos te pueden ver un kilo de manzana vale 1500 mangos y un kilo de pan lo va a pagar vos pesos, la, la relación que hay es muy diferente Pablo proteína. Sí, sí te, te agradecemos, no, no nos queda más, más tiempo, pero te agradecemos tu tiempo con nosotros y te mandamos un abrazo. Gracias. No, por favor, muchas gracias. Eh. Hasta, Hasta luego. luego.